Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Steven y les doy la bienvenida a este nuevo video. Este video es la continuación del video que estamos haciendo anteriormente sobre cómo consumir una API. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es eh, obtener esos datos de esa API y transarlos eh, en nuestra base de datos MySQL. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos pues el código que ya habíamos adelantado. Por aquí en la parte superior les voy a estar dejando. El enlace para que eh, puedan visitar ese video y tengan la primera parte. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar MySQL por medio de npm y MySQL. ¿Listo? Recordemos que i es la abreviación de install. ¿Listo? Ya lo tendríamos listo. Y si vamos aquí al package.json pues ya debería estar listo en la instalación y nos debe confirmar la versión de MySQL instalada. Perfecto, así es. Y recordemos que ya hemos trabajado con Noctfix para consumo de APIs. Y eh, No como nuestro asistente eh, de servidor. Bueno, perfecto. Ahora en este caso yo voy a abrir eh, mi base de datos. Yo trabajo con eh, Laragon. Inicializo aquí pues, los servicios de MySQL y todo. Y eh, ahora voy a abrir lo que sería pues el asistente de base de datos. Listo, la interfaz gráfica. entonces nosotros en aquí ya tenemos unas bases de datos eh, que ya hemos trabajado en anteriores videos eh, váyanse a mi canal para que revisen los videos que ya hemos subido hemos todo, creado pues toda una API eh, los servicios API REST desde Node.js con eh, eh, SQL Server esto también les van a servir los videos muy interesantes y eh, hemos creado pues también el, el, el consumo de la API desde una API res externa. ¿Listo? Una API en res remota. Bueno. te vamos a crear entonces nosotros una nueva base de datos para esta. Para esta video. Y esto en este caso le voy a colocar DB eh, en raya baja usuarios. ¿Sí? Eh, y lo que voy a hacer ahora es empezar a crear entonces los campos. ¿Listo? ¿Cuáles serían los campos? De nuestra base de datos, recordemos que aquí tenemos nuestro postman y sería ID, primer nombre, segundo nombre, email y avatar. listo Entonces son los campos que voy a empezar a crear. Empiezo nombrando la tabla como TBL Usuarios y empiezo a crear los campos. Listo, el ID Usuario, perfecto. Eh, empiezo a crear lo que sería el nombre, nombre Usuario, perfecto listo va a ser de tipo barchar, eh, también vamos a crear aquí lo que vendría siendo entonces eh, el email listo para guardar el correo electrónico también de tipo barchar en este caso lo colocar cantidad de caracteres 100 y aquí en eh, nombre de usuario también en 100 listo y el otro sería el avatar usuario listo que sería pues como la url en donde está almacenada la imagencita del avatar perfecto y también vemos que siguen caracteres que puede pronto extenderse, todos van a ser obligatorios, listo vamos a definir la llave primaria que va a ser el id usuario, le damos guardar, vamos aquí a los datos obviamente tenemos la tabla totalmente creada sin información, eso es lo que buscábamos perfecto, ahora vamos a crear un archivo de conexión, yo lo voy a renombrar eh, cnx.js en donde voy a definir la configuración para conectarme a una base de datos MySQL ¿Listo? empiezo creando una constante cnx al cual le voy a hacer el require para requerir el archivo de conexión y aquí, eh, perdón, para requerir la, el componente, en este caso es el mysql, perfecto y ahora voy a generar una nueva constante que la voy a colocar como nombre conexión y aquí voy a hacer el uso de ese componente eh, mysql que está representado por la variable cnx le digo connection para definir o la, los parámetros de conexión recordemos que los parámetros de conexión son cuatro ¿Listo? entonces tenemos el hosting eh, el usuario, tendríamos eh, el password de ese usuario y también tendríamos entonces lo que viene siendo eh, el nombre de la base de datos estos serían los cuatro parámetros eh, de conexión de pues regularmente de todas las bases de datos perfecto entonces aquí voy a definir eh, mis datos entonces mi localhost vendría siendo mi servidor en mi usuario de root, que es el usuario por defecto como sabemos ese usuario de no tiene contraseña entonces la dejo vacía y la base de datos la coloqué como db-usuarios perfecto ahí estaría pues todos los datos de conexión ahora lo que voy a hacer aquí es definir una variable una nueva constante que le va a decir conectar, que es la función que me va a hacer eh, la validación de si ya estoy conectado a la base de datos o no. ¿sí? Es decir, que si me va a validar si esos cuatro parámetros de conexión eh, hubo éxito o no al momento de conectarse a la base de datos. Entonces defino una variable de conectar ¿no? con función de flecha y le digo conexión, que es la que son los parámetros.connect y eh, defino pues un callback, en este caso es un error, una variable de error, y lo que hago es validar si se presentó un error o no, ¿listo? Si se presentó un error, pues, sencillamente voy a mostrar un mensaje de error, ¿sí? un throw de section, ¿listo? Y en tal caso eh, de que no, pues voy a colocar en este caso pues sencillamente un console log que me diga eh, conectado a la base de datos o conexión exitosa, perfecto. ¿Listo? Aquí ya tenemos pues nuestra función de conectar, que nos hace ese testeo. Y ahora lo que voy a hacer es exportar esta función para poder accederla desde eh, mi archivo app.js. Entonces le digo module.export, igual ya sabemos que esto recibe un objeto, entonces aquí debemos definir clave y valor, el nombre que le queremos asignar como clave y el valor. Recordemos que cuando tenemos el mismo nombre en clave y valor, pues vemos que eh, podemos sencillamente simplificarlo con eh, solamente el nombre de la clave y ya nos ahorraremos pues parte de código que tenemos que escribir listo perfecto acá en nuestro archivo app.js vamos a declarar una nueva constante que se llama cnx y va a ser igualmente el require del archivo de conexión listo le hago punto .slash para que lo tome directamente de mi eh, ruta eh, principal y ahí busque el archivo cnx.js porque en este caso pues no he almacenado ese archivo en alguna carpeta diferente ahora lo que vamos a hacer es testear la variable de conexión cnx.conectar llamamos a la función inmediatamente Nugmunt identifica el cambio refresca el servidor y aquí nos muestra el mensaje de que ya estamos conectados perfectamente a la base de datos fue pues, muy sencillo hacer esta, esta primera parte de conexión ¿no? entonces ahora qué vamos a hacer yo creo que lo mejor es separar eh, en dos videos, una en la parte de la conexión, porque hay muchas personas que solamente requieren eso Y la otra parte que vamos a hacer es sencillamente eh, almacenar los datos que consumamos de la API y los almacenamos directamente en la base de datos Entonces si quieren estar pendiente de ese nuevo video, por aquí les estaré dejando el enlace en la descripción del video y en la tarjetita Para que estén muy pendientes, les agradezco si me regalan una manito arriba o me regalan una manito abajo, hágamelo saber qué les pareció este video Estaré pendiente de la caja de comentarios para dar solución a cualquier duda o e inquietud que tengan y nos estaremos viendo en un próximo video.